Saludos, soy Israel Vanguera. En esta hora eh, les traigo eh, un nuevo tutorial eh, donde les voy a mostrar cómo ocultar un programa determinado. El primer tutorial que subí de este, de este género, eh, hablaba sobre cómo ocultar todos los programas, pero me han estado solicitando de cómo ocultar un programa determinado, no todos. Entonces eh, lo estoy creando ya. En una link, en el link que les dejaré en la descripción de este tutorial. Eh, se les va... A ir a una página de Google Drive, una vez allí, como está sin anuncio, le saldrá directamente a la página porque no me gusta dejarles anuncio. Una vez allí, buscan la forma de descargar el archivo, clic en descargar. Luego que lo descarguen, se les vienen acá a la página de descargas del ordenador. Y una vez aquí, les va a quedar un archivo como este. Van a dar clic derecho, extraer aquí. Una vez se les extraiga, dan clic derecho en actualizar para que se ubique en el lugar correspondiente del archivo para que se vaya ordenando entonces una vez aquí vamos a dar clic derecho sobre el archivo que, les, que se extrajo y vamos a darle clic en ejecutar como administrador una vez, una vez aquí vamos a dar clic en sí cerramos esto vamos a dar clic en Nes. vamos a palomear estas dos opciones para que nos deje acceso directo aquí en el escritorio y en el menú de inicio vamos a dar clic en Nes install le damos clic en finish como pueden ver yo tengo instalado aquí eh, a, la, a la nube de adobe y photoshop y como pueden ver en la carpeta de descarga no, no, no se va a reflejar debido a que los tengo oculto para que no me los desinstalen miren que aquí no está, no están ninguno de los dos, entonces okay, eh, les voy a hacer la prueba cómo vamos a ocultar uno de estos eh, vamos a ocultar wirrar este un programa que es muy usado y vamos a ocultarlo para que nadie se nos lo vaya a quitar de ahí debido a que lo necesitamos todos los días para que nuestros hermanos no lo quiten entonces vamos a... una vez el programa está abierto nos vamos a la última opción la última opción de acá y vamos a seleccionar el programa que queremos ocultar miren que yo aquí tengo oculto dos Google Chrome y Adobe miren que Google Chrome lo tengo instalado aquí pero allá en la, en, en la página de, de, de desinstalación no aparece pero porque lo tengo oculto entonces vamos a ocultar Wirrar. Eh, vamos a ocultar Wirrar. Una vez aquí, no es que lo palomiemos, una vez que demos clic allí, vamos a clic aquí en ocultar Aquí. Y luego vamos a clic en Close. Luego clic en Sí. Y listo. Ahí ya quedó oculto Wirrar. Vamos a comprobar. Vamos a irnos a Panel del Control. Vamos a ver si funciona y como pueden ver si sí funcionó vamos a clic en actualizar a ver miren que WIRRAR no está aquí no está ni photoshop ni la, Dube, ni la nube de adobe ni WIRRAR porque esos tres los he ocultado WeRar lo he ocultado ahora que les estoy creando el tutorial y si queremos ocultar otro vamos y abrimos el programa y nos vamos a la última opción y palomeamos el que queremos ocultar si vamos a ocultar este lo hacemos pero eh, con eso es suficiente, solo era para mostrarle cómo se hace, no olviden eh, suscribirse que es muy importante debido a que en el curso de este mes voy a seguir subiendo tutoriales importantes y suscríbanse y activen la campanita para que estén al tanto de las notificaciones eso ha sido todo por hoy y espero que, lo hayan, que les haya gustado y que lo disfruten y chao